Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es el tipo abstracto de las colas de prioridad. Mirad, en la clase anterior estudiamos el tipo de las pilas y el tipo de las colas. ¿Cuál era la diferencia fundamental? La diferencia de fundamental es por dónde entraban o salían los elementos en el contenedor. En las pilas entraban y salían, y salían por el mismo extremo. En fin, podemos pensar que siempre la pila de platos entran y salen por, arri por, por arriba de la pila y en las colas que entran y salen por extremos contrarios En fin, pensar la cola en una cola para entrar en el cine eh, la gente entran por el final de la cola y salen por el principio de la cola bueno pero no siempre funcionan así las colas pensad otro ejemplo, pensad en vuestra... Eh, ¿Cómo os organizáis las tareas? Eh, ¿Ponéis siempre, hacéis siempre la última que ha entrado o la que lleva más tiempo esperando? O ninguna de las dos formas. ¿Cómo gestionáis vuestra agenda? ¿Como una pila, como una cola o de ninguna de las dos? Bien, entonces, uh, Fernando dice que como cola. Dejas ahí las cosas hasta, hasta que salgan, ¿no? Bien, en realidad, la mayoría no, lo que lo, lo organizáis es como lo vemos vamos a comentar hoy, es como una cola de prioridad. ¿Eso qué significa? Que a cada tarea le dais una prioridad. Por ejemplo, ponéis la fecha en que tenéis que terminar la tarea, pensar que es un trabajo, bueno, la fecha de entrega. Y atendéis primero aquellas que tienen las fechas de límite más cortas. O pensar en, fin, eh, en las urgencias de un, de un hospital. En la urgencia de un hospital, ¿cómo creéis que, no, eh, que tratan a los que van llegando? ¿Como una pila o como una cola? O de ninguna de las dos. Efectivamente, ninguna, porque lo que hacen es, ven la gravedad del que entra y atienden antes a los más graves. Si llega uno y dice, bueno, estoy moqueando porque tengo una alergia, pues ese queda al final. Si llega uno con un infarto, ahí lo van a atender muy pronto. En cambio, si en lugar de ser en el hospital, eh, yo qué sé, en la carnicería, la carnicería, ¿cómo, la, cómo se trata? También por prioridad. No, es una cola porque se le va dando un numerito y cada uno es una cola. ¿Veis? Fundamentalmente la diferencia entre los tres contenedores, ¿no? Pila, cola y cola de prioridad. Bueno, pues hoy vamos a estudiar el tercero, el de la cola de prioridad. Y además la clase va a ser muy breve, solo vamos a ver este tema y en la segunda parte, si nos da tiempo, comentamos algo de los ejercicios que se habían propuesto. Y el tema lo vamos a ver como vimos los dos tipos anteriores. Primero, vamos a ver cuáles son las operaciones fundamentales, qué propiedades tienen que cumplirse para que sea una cola de prioridad, y después veremos implementaciones que tenemos que comprobar que cumplen las propiedades. De las colas de prioridad vamos a ver dos implementaciones, una como lista y otra como montículo. Pero la segunda no la podemos ver hoy, hasta que no estudiemos previamente qué son los montículos. Bien, en lo que es la especificación, las operaciones que van a tener la, las colas de prioridad van a ser fundamentalmente las mismas que las colas y las mismas que las pilas, es decir, habrán operaciones para construir colas de prioridad, como vacía para empezar siempre con la cola vacía y la de insertar un elemento en la cola inserta coge una cola de prioridad un elemento y lo que hace es añadirlo añadirlo teniendo en cuenta la prioridad esas son las dos funciones para construir cola después tenemos dos funciones para descomponer cola una que me va a dar el primer elemento de la cola de prioridad el que está digamos el de mejor prioridad y el resto que es los que quedan cuando le quito el primero. Y, dos rec y un reconocedor. Un reconocedor que es lo que va a reconocer simplemente si la cola es vacía o no. También he puesto una función que en este caso no va a tener tampoco mucho mucha interés, que es un invariante, que es que nosotros vamos a, a, a, a reconocer lo que son colas de prioridad válidas. En fin, válida es que estén sus elementos bien ordenados. En orden. Es decir, es cuando se dice ordenate y están ordenadas. Bueno, y ahora pasamos a la parte más importante, que ser, estas serían como las operaciones. Y insistí también el primer día que esto es como en la estructura de grupo cuáles son las operaciones. Pero lo importante no es que tiene una suma, sino que qué propiedades tiene la suma. Y aquí lo mismo es, ¿eh? estas operaciones, ¿qué propiedades tienen que tener? que la diferencia del comportamiento de las pilas y que la diferencia del comportamiento de las colas. Bueno, pues vamos a irla viendo que en este caso un poco más y siempre las propiedades cómo se relacionan unas una funciones con otras. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el orden en que se insertan los elementos? Si yo tengo una cola de, de prioridad, C, y le añado un elemento, I, y, y después le añado un elemento X, siempre pensad lo mismo, tenéis la lista de tareas, llega una tarea, os proponen una nueva tarea Y, que hay que añadirlo a la lista, y una tarea, una nueva tarea X. ¿El orden en que se añaden las nuevas tareas importa en la, en la cola final, en la cola de prioridad? No, porque como se van a ordenar, entonces lo mismo me da insertar primero Y y después X, que insertar primero X y después insertar Y. Eso está claro, ¿no? Porque cada uno se va a insertar en su sitio, en su sitio según su prioridad. Segunda propiedad. En fin, está, muy, eh, está en la misma, aquí no hay ninguna diferencia. Pero en la primera, vuelvo otra vez a la primera, veis que esta, se cumple solo en las colas de prioridad, pero no se cumple ni en las colas ni en las listas. La segunda sí, esa es común. Si yo tengo la cola de prioridad vacía y le añado un elemento, entonces el primero y el último, porque es el único elemento, es el x. Pero, ¿qué pasa si lo inserto en una no vacía? Bueno, si lo inserto en una no vacía, ¿quién va a ser el primero de la lista? Sí. vamos a ver. Supongo que x es menor igual que y Siempre los voy a ordenar de menor a mayor. Si primero inserto en la cola de prioridad C el elemento X y después inserto el I ¿quién es el primero de esta lista? de esta cola puede ser eh, el primero el I el I no puede ser el primero ¿por qué? porque el I va a estar detrás del X entonces es lo mismo que el primero de lo que haría. Está claro, ¿no? Porque el I es uno que tiene menos prioridad que X. Entonces, este nunca se va a poner en el primer lugar. El resto, si es la vacía, está claro. Y es otra vez lo mismo. Si X menor o igual que I, primero inserto X, después inserto Y y calculo el resto, ¿esto es quién va a ser? Hombre, el I seguro que está. ¿Por qué? Porque el I es mayor igual que el X. Entonces el I es seguro que está. ¿Pero de quién quito el elemento? Pues el elemento lo tengo que quitar de lo que tenía al principio. Está claro, ¿no? He quitado uno, pero de ahí. De los que ya estaban colocados. El I no, porque el I tiene menos prioridad que, que el X. Bueno, y la vacía, estas sí son normales. También es compartida con las anteriores. La lista vacía es vacía, ahí perdón, la cola de prioridad vacía es vacía y si inserto un elemento, desde luego, no es vacía. Bien, pues vamos a ver las implementaciones, pero las implementaciones la vamos a ver, y solo es una, la vamos a ver en el código y por tanto tengo que venir para cambiar la pantalla... Vale. aquí vamos a ver la implementación, lo de siempre, eh, igual que la anterior, hay partes comunes y partes distintas. Definimos el módulo, el nombre del módulo tiene que coincidir, el nombre del módulo que lo tenéis aquí, tiene que coincidir con el nombre del fichero y aquí ponemos que vamos a exportar el, el tipo de datos con las de prioridad y las funciones que hemos dicho esto es lo, lo único que vamos a exportar del módulo y como hemos dicho que lo vamos a representar mediante lista que es una cola de prioridad cuyos elementos son de tipo a pues va a tener el constructor cola de prioridad y los elementos van a estar en una lista pero quiero que esa lista sea una lista ordenada es decir ahí es esa lista que son los elementos de la escuela de prioridad, la voy a tener que tener siempre ordenada. Y tengo que garantizar que las operaciones que haga siempre me dejan la lista ordenada. Es decir, coge mi lista ordenada y me devuelve lista ordenada. Eso es un invariante. Bien, y aquí no voy a cambiar la función de escritura. Voy a dejar que automáticamente, por defecto, derive la relación de igualdad y la función de escritura. Y por coger un ejemplo, vamos a ver. Si yo lo que hago es, cojo la cola de prioridad vacía, que es una cola correcta porque no tiene ningún elemento, y lo que voy a hacer es insertar, con la función insertar de las colas de prioridad, estos elementos. ¿Qué me va a dar? Pues me va a dar como resultado una cola de prioridad, pero aquí es donde está la diferencia, los elementos me lo tiene que dar ordenado, y ordenado de menor a mayor. ¿Está claro, no? Bien. Bueno. Pues vamos a empezar a definir funciones. Primero, reconocer si una cola de prioridad es válida. ¿Qué significa que la cola de prioridad cuya lista de elementos es XS es válida? Pues lo que significa es que la lista XS está ordenada. Y la definición de ordenada la hemos visto muchas veces. En fin, es una definición por recursión. Si tiene al menos dos elementos para que esté ordenada, ¿qué se tiene que cumplir? El primero tiene que ser menor que el segundo. Y además, la lista desde el segundo en adelante también tiene que estar ordenada. Y si tiene y si no tiene dos elementos, es decir, si tiene uno o ninguno, entonces la lista está ordenada. Bien. Bien. La primera de las funciones para construir... ¿eh? ¿Qué dice Teresa? Seis, Vale, no pasa nada. Bien. Eh, bueno, la lista, la primera función es construir la cola de prioridad vacía. Esa función es trivial porque es simplemente el constructor de las colas de prioridad que se lo aplicamos a la lista vacía. Esto nos da la cola de prioridad vacía. Esta función, en fin, no estoy insistiendo en ello, pero es, es sencillo, esta función es de orden de complejidad constante. Aquí no hay nada que esperar. Vamos a ver la segunda, que es la de insertar. ¿Insertar qué es lo que hace? Bien, supongamos que tenemos esta cola de prioridad. 1, 2, 3, 7, 9. Y lo que hago es insertar en esa cola el número 5. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver una cola de prioridad. ¿Y quiénes son los elementos? Los elementos en los que estaban. ¿Y dónde tiene que colocar 5? En el lugar correspondiente. Es decir, lo tiene que hacer de manera que lo que me dé siga siendo una lista ordenada. Bien, ¿cómo se define? Es prácticamente el inserta de la relación que habéis hecho de ordenaciones. A ver, ordenar, insertar el elemento X en una cola de prioridad. Bueno, pues, esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar una cola de prioridad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Insertar el elemento X en la lista ordenada y ese. Sí, tiene que insertar X en IS. Ahora ya nos olvidamos de las colas de prioridad. Esto es simplemente operaciones con listas. ¿Y cómo lo vamos a definir? Por recursión en IS. Posibilidades. Que IS sea vacío. Que la lista en donde lo quiero incluir sea vacío. Pues entonces lo pongo y ya está. Bien. Segunda posibilidad. Que lo quiera incluir en una lista no vacía. Esas a su vez hay que considerar dos posibilidades. Si X es menor que Z. Bueno. Como z es el menor elemento, porque estoy suponiendo que esta lista ya está ordenada, que la lista z, está ordenada, está ordenada. Entonces, y x es menor que el primero, ¿quién va a ser la lista? x y después la lista ordenada. En caso contrario, bueno, en caso contrario, el que es menor o igual es z, por tanto z va a ser el primero del resultado. ¿Y dónde hay que insertar x? El x hay que insertarlo en los restantes elementos. Este lo hemos hecho ya muchas veces. Y además, ¿qué complejidad tiene? Bueno, al insertarlo en el peor de los casos, pues siempre estamos considerándolo en el peor de los casos, tendría que ponerlo el último. Entonces, ¿cuántas veces ha repetido la operación? La ha repetido tantas veces como elemento tiene la lista. Por eso la complejidad de esta función es... Complejidad de orden Esto es importante, aunque cuando lo veamos la segunda implementación, que nuestro objetivo va a ser tener una colas de prioridad donde la complejidad del insertar sea más simple. Bueno, ya veremos cómo. Bien. Bueno, el primero. El primero no tiene ninguna complejidad porque... En fin, el primero, si tengo esta lista, esta, es el, perdón, esta cola de prioridad, pues el primero ¿quién va a ser? Pues el primero de la lista la tengo ordenada, pues el primero de la lista. Luego, el primero de la cola de prioridad que tiene un elemento X y puede quemar, ¿quién va a ser? x Y en caso contrario, ¿qué va a ser? Bueno, en caso contrario lo único que me queda es que sea la cola de prioridad vacía, pero la cola de prioridad vacía no tiene ningún elemento, tampoco tiene el primero. Y la definición del resto es análoga. ¿El resto qué hace? El resto lo que hace es quitar el primer elemento y me da la cola de prioridad que queda. ¿Cómo? Bien, si la cola de prioridad tiene un primer elemento y algo más, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una cola de prioridad. Tengo que poner el constructo de cola de prioridad. ¿Y quiénes son sus elementos? Pues sus elementos son Xs. Y si no tiene primer elemento, es decir, otra vez, si estamos con la cola de prioridad vacía, pues entonces nos va a un mensaje de error porque no hay elemento. Saber si la cola es vacía, ¿qué es? Saber si la cola es vacía es simplemente, <coughs> perdón, es simplemente comprobar que la lista de elementos es la lista vacía. Así que ya está. Veis que la implementación ha sido muy simple. Es prácticamente lo mismo que cola, sin que el tema de hoy no podéis decir que estemos avanzando en mucha materia, pues prácticamente lo mismo que la clase anterior. Bueno, pero queríamos que todas las operaciones cumpliesen las propiedades. ¿Cómo podemos hacer la comprobación de las propiedades? Bueno, vamos a al fichero donde está cola de prioridad, prioridades, propiedades. Y vamos a ver las pruebas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, Primero, coge una de las implementaciones. Cogemos la implementación de las colas de prioridad con lista, que es la que acabamos de ver. Y para poder verificar las propiedades con QuickCheck, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es un generador de colas de prioridad. Bien, ¿cómo, cómo, ¿Cómo definimos el generador de colas de prioridad? es muy parecido al anterior Mira ¿qué va a ser? va a ser una lista de acciones y la primera acción esta de aquí ¿qué es lo que hace? esto lo que hace es que me construye una lista arbitraria pero es una lista arbitraria de elementos del tipo A que, que esté construyendo bien ese se lo asigno a XS en este momento, XS es una lista de elementos de A. Pero yo lo que quiero es que me devuelva, no una lista, quiero que me devuelva una cola de prioridad. Pero a partir de ahí, con la función inserta y la cola de prioridad vacía, lo único que tengo que hacer es con, el, con la función de plegado, esto me va a construir una cola de prioridad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues, esto es lo que tengo que devolver. La la cola de prioridad correspondiente a los elementos de x. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, ya veis que simplemente si le vais dando a sample pues nos va generando distintas colas de prioridad. Y para extender, para que las colas de prioridad puedan hacerse comprobaciones, tenemos que meterlo dentro de la clase de los que tienen generadores arbitrarios. Y eso lo hacemos aquí. Y para incluirlo tenemos que definir cuál es la función arbitraria para las colas de prioridad. Y es eh, la función generación de colas de prioridad que acabamos de definir anteriormente. Lo primero que tenemos que comprobar es que esta función nos está construyendo... Eh, lo que nos está construyendo, efectivamente, son colas de prioridad. Es decir, que lo que me está dando son... Listas ordenadas de elementos. Bien, y eso lo puedo hacer verificar fácilmente diciendo que es válida. Hombre, si queréis podéis poner eh, XS y XS aquí. Pero vamos, como esto hemos hecho tantas veces, el argumento es el mismo, se puede eliminar y ya está. Con eso lo comprobamos y efectivamente tenemos un generador correcto de colas de prioridad. Bien, bueno, vamos a comprobarlo. Vamos que ver que las cosas van bien. Aquí, si les digo que compruebe, lo comprueba. Sí, que por lo menos que se está enterando. ¿Y ustedes están enterando bien hasta ahora no de cola de prioridad? ¿O alguna pregunta antes de seguir? Bueno, seguimos. Vale, todo va bien. Vale. Pues vamos a hacer ahora la traducción de las propiedades. Pero, aunque se vea un poquillo peor, voy a ir aquí, cojo donde tenía el tema, control C, eh, escape X. Y pongo el navegador dentro de EMA para no tener que estar cambiando pantalla, aunque se vea un poquillo peor. Pero bueno, veis que este también, dentro de EMA también podemos podemos verlo. Y lo que quiero ver es las propiedades y cómo se van comprobando. ¿Cuál es la primera propiedad que le habíamos impuesto a nuestras implementaciones de prioridad? Queremos que la operación de inserción sea conmutativa, es decir, que no importe el orden en que se están insertando los elementos en cola de prioridad. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente nuestra implementación cumple esa propiedad? Bien, esto es lo que queremos comprobar, que esto se cumple. ¿Vale? Bueno, pues vamos al, fiche al fichero donde tenemos las propiedades y la primera que queremos hacer es que se cumpla. Mira, en lugar de hacerla en eh, genérico eh, he puesto que voy a hacerlo solo con las de prioridad de números enteros, en fin, para comprobar las propiedades basta, tengo que, que hacerlo con todos los tipos. Veis que la propiedad esta es una traducción directa. ¿Estáis de acuerdo? ¿no? Bien, y esa se hace, se hace la comprobación y pasa los test sin ningún problema. Así que, por la primera... La operación de inserción es conmutativa. No tenemos problema, la hemos comprobado y esto ya está. Segunda propiedad que hay que comprobar. Que al insertar un elemento en la lista vacía, el primer elemento es el que hemos insertado. Bueno, pues después he de esta propiedad, primero inserta vacía. Veis que la traducción también es directa y también se hace la comprobación. Así que nuestro, nuestra segunda propiedad, comprobada. Vamos a la tercera. La tercera era... El primero de insertar en una lista no vacía. Bien, es esto lo que hay que comprobar. Esta es la propiedad. Y vamos a ver la comprobación. El nombre es primero inserta y ¿qué le estamos diciendo? Si X es menor igual que Y, entonces el primero de inserta de Y en C' es el primero de C'. Y el C' es inserta, porque he puesto el C' como una variable local. Hombre, pues no calcular dos veces el insertar X en C. Se podría haber dejado exactamente igual, pero la propiedad es la misma. Bueno, una vez que hemos comprobado esta, la siguiente. ¿La siguiente cuál es? La siguiente propiedad es propiedad, insert, resto de inserta vacía, es que el resto de insertar X en la lista vacía, tiene que ser lo mismo que la lista vacía. Si inserto un elemento en la vacía y se lo quito, ya está. Esta es esta propiedad. Ah, esta de aquí. ¿Veis otra vez que es traducción directa? ¿Y qué pasa con el resto cuando la lista es no vacía? Pues lo mismo que el primero, es análoga al del primero. ¿Veis otra vez? He usado la variable local por no, hacer, por no repetir el cálculo. Siguiente propiedad. Bueno, la siguiente es que la vacía es vacía. Esa tiene un tra una traducción trivial, pero un detallito. ¿Por qué le he tenido que poner esto? Porque si no tanto la vacía, vamos, el constructor vacía no me dice... De qué tipo son los elementos de la lista, porque es vacía. En los demás casos no puede, Haskell no puede inferir, pero aquí no lo puede inferir porque la lista no tiene ningún elemento. Por eso le estoy diciendo que la cola de prioridad, la cola de prioridad vacía, cuyos elementos son, serían enteros dentro de la clase de las colas de prioridad de los enteros. En el segundo caso esto no es necesario porque como el x ya es un número entero, os dais cuenta de la diferencia, ¿no? Como X es el, un número entero, que ya lo tengo aquí, X es el primer argumento que es un entero, da y ya deduce que la cola es una cola de prioridad de número entero. Y ese es el que hay que comprobar, que es no vacía, se comprueba y ya está. Bueno, eh, otra cuestión. Dentro de la bibliografía, volvemos otra vez a cambio, vengo aquí, vuelvo a cambiar, compartir aplicación, cambio y me vengo a me vengo al navegador, esto es lo que hemos estado viendo, la primera parte, hemos llegado, las comprobaciones también lo hemos hecho, <coughs> hasta aquí, bueno. Y nos falta la segunda implementación, que ya digo que esa la veremos después de Montículo. Y lo único, la bibliografía. La bibliografía es el, la sesión 4 del capítulo 5 del libro de Rabbi de algoritmo, a través de la programación funcional. Y eso es todo lo del tema de hoy, que como os dije, era bien corto. En fin, no hemos llegado ni a media hora. Aproximadamente son los mediados. Bien, voy a parar la grabación. <coughs>